Gráficas en R4? Puede que hayas escuchado que solo se pueden graficar funciones tales que sus gráficas son subconjuntos de R2 o R3. Veamos. Considera la función f evaluada en el vector x, y, z igual a la norma del vector x, y, z. Entonces, la gráfica de f es igual al conjunto de elementos de R4 de la forma x, y, z, f evaluada en x, y, z, tal que el vector xyz pertenece al conjunto D, donde D es el dominio de f. Si tomamos D como la esfera compacta rellena de radio 3 con centro en el origen, tenemos que F va de un conjunto D contenido en R3 a R, entonces la imagen de F es igual al intervalo cerrado de 0 a 3. Para la gráfica tomamos cuatro ejes, X, Y, Z y T donde los ejes X, Y, Z los usamos de manera estándar para representar a los puntos del dominio de F, y el eje T lo usaremos para las imágenes de F de la siguiente manera. Generamos un video en el cual, en el eje del tiempo T representamos los valores de la función F. De esta manera, Ct se define como los vectores x, y, z, elementos del conjunto D, tal que F evaluada en x, y, z, es igual a T, siendo T un elemento en el intervalo cerrado de 0 a 3. Ct es un conjunto de nivel de F que en este caso es una superficie de nivel. Para cada valor de T, podemos representar en el video esta superficie de nivel muy conocida. Es una esfera hueca, compacta, con centro en el origen y el radio es de raíz de T. Finalmente, juntamos estas superficies de nivel en un video y obtenemos la gráfica. La gráfica de F es un sólido en R4.